Cambio Climático en Canal Sur Y ya que estamos hablando del aire y de su contaminación, vamos a contaros para finalizar la iniciativa que tiene su germen allá por el 2017 en un grupo local de San Sebastián llamado Calapié. La idea es analizar la calidad del aire en 14 ciudades españolas a través de un proyecto de ciencia ciudadana que ha impulsado el colectivo Conbici. Beatriz Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. En este proyecto se han embarcado casi medio centenar de voluntarios que están repartidos por esas 14 ciudades a las que hacía referencias y entre las que solo hay una andaluza, Málaga. El objetivo del proyecto nos lo explica la gerente de Conbici, que se llama Laura Vergara. Pretendemos, por un lado, analizar la calidad del aire en nuestras ciudades mientras pedaleamos, es decir, el nivel de exposición que tenemos a las partículas PM2,5 y por otro lado hacer y contrastar la efectividad de las zonas de bajas emisiones proponiendo eh, medidas que, que pongan a la bicicleta en el centro y que mejoren esas zonas de bajas emisiones. Como has escuchado, el objetivo último es hacer una serie de recomendaciones para mejorar la calidad del aire, pero antes de profundizar en este tema, vamos a explicar, si te parece, cómo se hacen estas mediciones. Sí, sí, por supuesto. Venga, venga. Pues el método es muy sencillo. Cada uno de los voluntarios lleva en su bicicleta un pequeño que conectado a la red, a través del móvil, recoge, analiza y envía los datos que va recabando por aquellas zonas por las que va pasando. Ellos eh, cuentan con unos monitores portátiles de medición de calidad del aire, que se llaman AirBin 3, y estos medidores son norteamericanos y son muy pequeños, y entonces las personas voluntarias las llevan incorporadas en sus desplazamientos diarios en bicicleta y así conectados con una aplicación y con un teléfono móvil, van subiendo y recogiendo datos de forma continua y, y en directo en una página web. Este procedimiento lo están llevando a cabo desde el mes de octubre y paralelamente se están comprobando si estas mediciones corresponden o no a lo legalmente establecido. Estamos analizando cuáles son los valores establecidos como recomendaciones por la Organización Mundial de, de la Salud y los establecidos por nuestra eh, autoridades públicas. Y en ese contraste es donde estamos encontrando una mayor intensidad en la exposición a estas partículas. Al final, tras los 13 meses que durará este proyecto de ciencia ciudadana, se elaborará un documento que será enviado a las distintas administraciones. La segunda fase es la elaboración de un informe global de todas las mediciones y parciales por ciudades con unas recomendaciones para las zonas de bajas emisiones. Y además, en una tercera fase del proyecto, que bueno, ya, ya hemos iniciado, se va a hacer también una campaña de difusión, tanto de los resultados como del proceso de elaboración y de medición de la campaña. Para los más impacientes, para los que quieren consultar los resultados de las mediciones que llevan hasta el momento los voluntarios, solo hay que conectarse a la página de Conbici y enlazar a la de este proyecto en el que están inmersas las ciudades de Toma Nota. A ver... Te las digo por orden alfabético para que no se me olvide ninguna. Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Cartagena, Gijón, Lorca, Madrid, Málaga, Tarrasa, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. Te felicitaría por tener tan buena memoria, <risa> pero estoy viendo que las tienes escritas. Hombre, es que son muchas, que querrás que estamos a final de temporada, Javier. Bueno, en cualquier caso, buen trabajo y muchas gracias, Beatriz. A ti hasta otra. <risa> Cambio Climático con Javier Bolaños.